mejorando nuestros hábitos de vida, no pongamos excusas. Al fin y al cabo, podemos no llegar a todo, podemos no realizar las tareas lo más óptimamente posible, pero al poner una excusa estamos mintiendo acerca de nuestra impuntualidad, acerca de la calidad de nuestro trabajo y no merece la pena mentir. Es mucho más interesante valorar Cuáles son nuestros límites, plantearnos metas que podamos realmente alcanzar y conseguir y no plantearnos el poner todo el día excusas que nos van a dar a fin de cabo eh, muy pocas oportunidades en esta vida el ir poniendo excusas de forma continua y al contrario si planteamos cuáles son nuestros límites y planteamos um, objetivos que realmente podamos cumplir a fin de cabo tendremos más beneficios para nosotros y para nuestra vida profesional. No pongamos excusas a fin de cabo. Nos van a pillar fácilmente y dediquémonos a plantearnos qué sí podemos alcanzar, qué horarios podemos cumplir, qué objetivos podemos alcanzar. No pongamos excusas y pongámonos a la tarea. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.